Papá te quiero ¡Listar!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 Pequeña perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa meneando sus colitas Pequeña Bullpit buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Viva a todos lados de aquí y allá aún no podía encontrarlas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 Siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Seguridad en el camino, sujeta la mano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 Thank okay. you.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 se queda solo, el queso se queda solo Ay, oh, el el queso se queda solo